Hola gente de YouTube eh, ¿Cómo están? ¿Yo estoy bien? Bueno, un poco Estoy bien en... Quería decir algo que está pasando un gran problema que es muy grande pero cuando hablo que es muy grande es muy grande en serio En este video va a intentar ser por lo menos, en lo posible serio Así que, comencemos con mi queja. Bueno, lo, de lo que yo me tengo que quejar es algo que seguramente un youtuber diga, eh, algún youtuber que también sufra a mí mismo, bueno, sufra no, pase por lo que estoy pasando, no, su, cabe destacar que no es nada privado, porque la verdad mi vida, yo digo que es muy cómoda, pero lo que estoy pasando en YouTube es como medio molesto, ¿no? Y seguro que algún YouTuber que esté pasando por eso, que no es nada, pero tengo que quejarme, eh, me diga, ay, no te quejes, pero voy a dar las razones por las que yo sé que es eso. Y también me voy a quejar un poco. Bueno, por lo primero que tengo que... Por lo que me voy a quejar primero todo para empezar es de las vis las visitas, las reproducciones. Yo no monetizo mis videos para, para si, si es que tiene una por, si es que tienen una duda de eso no no monetizo mis videos porque para monetizar hay que llegar a los dos a, en total de las visitas. Hay que llegar a a los 2 millones, millones de reproducciones. Y yo apenas llego a los 2500 o 2600. Con 68 videos. Como para que se dé una idea de lo estancado que estoy. Bueno, me quejo por eso. Y voy a dar una razón. Lo primero de todo es que soy. Soy. De la comunidad de Geometrial. No es que voy a decir, oh, soy soy buenísimo, no, es, es que estar en la comunidad es, es difícil porque, o sea, es horrible cómo está la comunidad, se insultan, se hacen de todo. Acá no voy a subir polémica de eso porque no me gusta, pero está así la comunidad para que sea una idea, es más o menos la comunidad de YouTube, que es horrible, donde hay peleas hay de todo, y por eso, y hay gente que puede, que saca provecho de eso y sube su salseo, ¿no? Pero el problema es que aunque subas polémica, salseo, como vos le digas, no vas a crecer tampoco. Los youtubers más grandes que suben eso, eso no me gusta tanto, o sea, no me gusta... Yo estoy suscrito a un canal así, pero no vengo por eso, vengo por otras cosas. Pero ganan solo 7.000 visitas, como para que te des una idea de la comunidad, cómo está de muerta. Y bueno, lo que... Y lo segundo es que YouTube no está pasando por su mejor época. YouTube está en una época donde no, donde está muy pobre, o sea, en serio, está muy pobre. Y por eso no estoy creciendo también porque <coughs> porque YouTube está en muy mal estado. Y por lo de la campanita, es ese es el problema. Desde que sacaron eso tuve muchos problemas con YouTube. Bueno, antes me acuerdo que yo, cuando no tenía canal de YouTube, que era en el 2016, recuerdo como yo decía, ah, lo de la campanita está bien porque... En... no te puede molestar ese youtuber que te anda molestando todo el tiempo con sus notificaciones, que sube videos cada rato. Bueno, yo estaba así, no pensando en eso, pero hasta cuando me creé un canal de YouTube, me di cuenta que estaba pensando algo, o sea, yo puedo pensar lo que quiero, pero como que el pensamiento, se lo... o sea, dejé de pensar eso, me cambió el pensamiento y pensé que lo de la campanita estaba medio mal. También otro problema crítico que tuvo YouTube eh, es lo de... Lo del de modo este restringido. Bueno, prometo subir otro video, pero hablando de denuncias que me hacen para monetizar mis videos. Así que adiós y vean ese video, por favor, se los pido. Chao.